Lo primero que vamos a hacer es eh, intentar averiguar cuántos dígitos tiene el número. Hemos dicho eh, que si tiene menos de 8 dígitos es el EAN8 y si tiene más de 8 pero menos de 13 pues es EAN13 pues vamos a coger, vamos a crear una variable, ¿vale? Eh, esta, esta variable pues la voy a llamar eh, NUMBER, por ejemplo, ¿vale? Y vamos a meter uno de los números que viene de ejemplo en aceptar en acepta el reto. Entonces vamos a crear, vamos a inicializar un contador vamos a iniciar por ahora a 1 y vamos a crear nuestra primera estructura de bucle eh, esto es un while, eh, while si sabéis lo que significa en inglés es mientras ocurra esta condición, lo que hay entre paréntesis, hazme esto eh, vamos a inicializar aquí el, el número... vamos a llamar este mejor, original original vale Y este número, vamos a usar la variable número como, como secundaria no Voy a decir que mientras el número eh, mayor que 0, pues bueno, hacer esto Porque vamos a intentar eh, ir cogiendo eh, los numeritos de derecha a izquierda con el módulo de 10 Es decir, va a coger el 2, eh, luego el 2, luego el 5, luego el 9 Vamos a coger eh, number y lo vamos a igualar a, igualar a number eh, módulo de 10 Si yo comento ahora mismo esto Vale, que con barra barra se puede comentar Y lo que hago es imprimir También con print se puede imprimir Con el eco y con el print se puede eh, Se puede imprimir y cojo el original Y hago un módulo de 10 eh, Voy a pegarle aquí Lo de PHP EOL Viene fatal que se pegue el... <risa> El prompt ahí, php index, vemos que tenemos el 2, es decir, que ha cogido el último dígito. Así que, pues bueno, nos vale. Y ahora lo que vamos a hacer, voy a coger esto, voy a llamarlo como eh, Value, como el dígito que, que hemos cogido. Y al número el resultante, lo que vamos a hacer es coger el mismo, el número o que digamos que sería este número que tenemos aquí, y le vamos a restar el número que hemos obtenido, el valor o el dígito que hemos obtenido, que sería el 2. Con esto restaríamos el 2, ¿vale? Y esto pues nos quedaría como un 0, ¿no? Al quitar el 2, al restarlo, restarle el 2, pues bueno, esto nos quedaría como 0. Y para que quitarle ese, ese 0, pues lo voy a dividir entre 10. De esa manera, pues le quitaríamos el 0 del final. De esta, de esta manera, pues iríamos cogiendo de derecha a izquierda los números ¿Qué pasa que para no perderlo pues vamos a crear aquí una lista de, de números lo vamos a llamar eh, number list vale y va a ser un array los corchetes eh, los corchetes en programación en php significan array vamos a coger el, el número vamos a poner los corchetes que es como se añade un nuevo valor a la lista y lo que vamos a hacer es meterle el valor c, el valor. ¿Qué vamos a hacer también? Pues como queremos saber el número de dígitos, vamos a incrementar el contador, ¿vale? Entonces si yo el contador podría decirle que el contador es igual al contador más 1. Y entonces esto pues iría incrementando el contador. Pero también podemos hacer count más más. Eh, con, ese, con el count más más, con el más más, lo que hacemos es incrementarlo. El valor que tenga, más 1. Más esto va a ir restando, va a ir restando, hasta que, eh, que al restarse 6, pues sea 0. Mientras que esto sea distinto, distinto de 0. o, o eh, number sea eh, mayor que 0. Realmente, pues bueno, este, este no, sería, no sería necesario, pero vamos a ver qué es lo que tiene... El, la lista de números Con print R Lo que hacemos es pintar una lista Porque es eh, print como imprimir Recursivamente Pues a ver, espero que no me haya metido en un bucle Infinito y vamos a hacer Vamos a ejecutar el PHP index Como vemos aquí tenemos el 2, 2 5, 9, 3, 8 5, 6 y Vemos que funciona Yo creo que si le quito esta condición mmm, No se va a volver loco, vamos a verlo Perfecto eh, vamos a ver qué es lo que tiene el contador, ¿vale? Venga, eh, damos a, a print y bueno, vamos a ponerle una letrita, ¿no? Vamos a decir eh, contador, dos puntos y un espacio. ¿Cómo se concatena? Eh, textos, ¿vale? Porque ahora mismo me está dando un error, aquí lo veis en rojo. Pues con un puntito, con un puntito se concatena eh, variables y, y cadenas de texto. Entonces, bueno, vamos a imprimirlo y bueno, vamos a meterle también un php eol para, no para que no se quede pegado el, el prompt y tenemos contador que son 9 9 dígitos mm, eso no es eso no es así porque porque el contador lo hemos metido a 1 y tenía que ser a 0 vamos a ver ok contador 8 vale eh, en las listas como veis aquí empieza por 0 y el último dígito es 7 es decir 0 1 2 3 Dan 8, 8 dígitos. Entonces, esta es correcto, ¿vale? En los arrays, eh, digamos, que es una especie de, de listas, pues eh, vais a ver que empiezan siempre por 0. Muy bien, pues ya tenemos eh, el número de dígitos que tiene el número y ya lo tenemos dentro de una lista. Va a aceptar el reto, ¿qué más cosas nos pide? ¿Vale? Nos pide que por la derecha... Eh, los dígitos en posiciones impares se multipliquen por 3, es decir, el primer 2 se va a multiplicar por 3 El 5, que es una posición par porque está la segunda, se va a multiplicar por 1 y tal Pero el 2, el primer 2 de la derecha, no se sume hasta el final Así que os voy a enseñar otro bucle, un bucle for Y esto, por ejemplo, es eh, dólar $i, que va a ser nuestro índice, va a ser igual a 0 Los puntos... Mientras que dólar $i sea menor que el contador, ¿vale? Que va a ser 8 y más más. Que esto lo que va a hacer es incrementar el índice. Entonces, bueno, va a hacer una vuelta, va a sumar 1, 2... Y mientras que el índice eh, sea menor que el contador de 8, 8 vueltas, pues todo correcto. Y como hemos empezado por 0, pues bueno, va a hacer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Va a llegar al 7, al 8 no va a llegar porque eh, 7 es menor, pero el 8 ya es igual. Entonces ahí pues saldría del de bucle. Así que nada, perfecto. Eh, vamos a decir que si eh, el índice $i es igual a 0, entonces vamos a decir que es nuestro dígito de control. Lo mejor es inicializar todas las variables que vayas a usar al principio. Entonces bueno yo voy aquí a poner que va a ser el control number. Porque me gusta escribir en inglés, la verdad que acostumbrados a escribir en inglés porque escribir en español y tener otras cosas en inglés, la verdad que queda fatal, ¿vale? Entonces, bueno, lo voy a llamar control number, eh, como veis aquí, pues las variables las pongo con barra baja, ¿vale? Lo que son así tipo variables y tal, y en minúsculas, y lo voy a inicializar, pues bueno, a cero ahora mismo porque no va a tener ninguna. Voy a coger la lista, ¿vale? Que esto es una lista, aquí estaban todos los números, y el primer número... Por la derecha vemos que es, está en la posición 0. Eh, por eso hemos puesto que si estamos en el índice 0, pues eh, vamos a recoger el código de control. Ponemos entre corchetes porque es una lista y aquí en vez de poner 0, ¿vale? Porque ya sabemos que es el índice, pues vamos a ser más chulos y vamos a poner la variable. Y de esta manera, pues vamos a coger el primer dígito de nuestra lista. Pero el se if. Esto es, si no, haces esto, ¿vale? Entonces, pues ponemos aquí los corchetes, las llaves... Si son números pares, ¿cómo se, se comproba si es, eh, si es número par? Pues se comprueba si, eh, mirando si es múltiplo de 2. Si es divisible entre 2 y no tiene resto. Entonces, bueno, para comprobar esto vamos a coger dólar y vamos a dividirlo entre 2. Eh, módulo 2. Esto no es división, ¿eh? No lo confundáis módulo 2, igual, igual a 0 si esto es eh, divisible entre 2 sin, sin que me deje resto es que es un número par ¿Vale? y hemos dicho que los números pares se multiplican por 1 eh, vamos a inicializar nuestro eh, resultado, digamos que esto va a ser el number sum, la suma de, de los números, vale y va a estar en principio a 0 entonces esto va a ser igual a su, su mismo. La misma variable y el índice, es decir, si el índice está en la posición 1, porque es la siguiente, va a coger el 2. Entonces, esto va a ser la suma de 0 más el 2. Multiplicarlo por 1, ¿qué quieres que te diga? A mí me parece una tontería porque va a ser el mismo número, así que si queréis lo dejo aquí para que veáis que está multiplicado por 1. ¿Esto cómo lo podemos simplificar? Pues mira, me quito aquí la variable esta y pongo un más igual. Esto va a hacer que se sume al resultado esta, esta multiplicación, ¿vale? Y vamos con la siguiente condición. En el caso de que sean impares, pues entonces, ¿por qué no pongo otro if? Eh, porque, bueno, no va a haber más condiciones. No es es o, o eres par, o eres cero, o eres el primer número, o eres impar. Así que no hace falta poner ninguna condición más y con eso simplemente es con el else no hace falta poner paréntesis ni nada de eso así que vamos a sumarle el número a esto me refería con que es eh, un entorno de desarrollo porque te completa las variables te pone aquí eh, comentarios te pone los errores como que te va corrigiendo mientras vas escribiendo con esto te tienes que acostumbrar porque a veces es un poquito pesado otras veces te ayuda mucho pero bueno entonces vamos a hacer más igual lo mismo a la lista de números, al índice por 3. Ya tendríamos hecha la suma, entonces bueno, vamos a imprimirlo, eh, php.eol para que no me lo pegue y uf, vamos, vamos a ver qué, qué es lo que sale. Voy a ejecutar el índice php y ¿qué tenemos? 88. Sí, nos vamos aquí, eh, vemos aquí en el ejemplo que la suma de los dígitos menos el de control da 88 sumamos el dígito de control, vale, si yo hago aquí eh, una suma, el dígito de control que lo tenemos aquí, pues vamos a ver si da 90, perdón, 88 más 2, pues 90, la suma da 90. Así que vemos que el programa está correcto. Pues a ver, ¿qué más cosas teníamos que hacer? Tenemos los códigos, los códigos de países. ¿Cómo podemos poner los códigos de países? Bueno, pues conocemos las listas, ¿no? Pero en una lista una cosa curiosa que tenemos es que puedes asignar eh, valores y claves. Claves y valores. Eh, ¿Cómo es esto? Pues mira, voy a comentar todo esto para que no os rayéis. Y aquí más abajo, pues voy a crear una variable. Voy a crear una lista eh, que va a ser country codes, ¿vale? Códigos de países. Y aquí tenemos la lista. Si yo pongo aquí eh, test y yo ahora hago el print. R, que era el, el, la impresión recursiva, y ejecutamos. Me he comido algo, vale, le falta la coma, me faltaba ya la comillas. Ejecuto y vamos a ver qué es lo que me he dejado. En el print R no, puedes, no es como pintar texto, entonces, pues bueno, eh, PHP OL S sobra. Pues aquí lo tenemos, entonces en el primer valor tenemos el 0 como clave. El 1 como clave, el 2 como clave. Perfecto. ¿Qué pasa? Que estas listas te permiten poner tú tus propias claves. En plan, yo puedo aquí poner eh, naranja, ¿vale? Y pongo aquí la flechita, el igual flechita, eh, igual mayor. Y si ahora ejecuto, mira, naranja ahora es nuestra clave. Y después empieza 0, 1. Incluso lo podría poner aquí, ¿vale? Aquí en medio. Y si yo lo, lo, lo pinto, me pone 0, luego la naranja y luego el 1, ¿vale? Los numeritos, es como que lo pone automáticamente él. Pero aparte de poner palabras, pues también podemos poner números, ¿vale? Si yo pongo aquí el 0, como veis, el primero pues se lo ha comido porque estoy so sobreescribiendo el primer parámetro. Entonces, pues lo estoy sobreescribiendo. En cambio, si podéis aquí 44... Pues bueno, pues ahí tenemos el 44 y el siguiente número pues es el 45. Más o menos habéis pillado el concepto, ¿no? Vale, pues tenemos aquí una lista de países. 0, 380 y tal. Yo tengo aquí ya la lista preparada y vamos a usarla, ¿vale? Y tenemos a la izquierda eh, los valores y a la derecha, digo, a la izquierda tenemos las claves y a la derecha pues tenemos los valores. Vamos a hacer un bucle por los países, pero os voy a enseñar un nuevo tipo de bucle este bucle se llama For each, for each ¿vale? a ti también con su llavecita la llavecita, pues bueno, solo debemos tenerlo en, en los bloques de, de código ¿no? en las funciones en, los, en las condiciones en los bucles, pues eso lo debemos tener dentro del FOREACH vamos a meter eh, Country Codes, que va a ser nuestra lista y tiene una cosa curiosa ¿vale? si tú le pones AS Podéis poner aquí la clave y si ponemos igual flechita, podemos poner el valor. Podéis poner aquí lo que quieras. sabes, Yo podría poner aquí country, podría poner aquí como el code, lo que queráis. Entonces, si yo ahora eh, lo pinto, ¿vale? Y hago un punto php e ¿vale? Y pinto código. Voy a poner aquí el país. Y voy a poner el país. Entonces, si yo ahora ejecuto esto, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué pensáis que va a pasar? Bueno, este voy a, voy a comentarla. Pues ahí tenemos código 0, país Estados Unidos, código 300. Pues me ejecuta el código. Va eh, elemento por elemento, pues mostrando el código y su país. Perfecto. ¿Para qué queremos esto? Vale, pues descomentamos el código anterior y en el caso de que el código sea mayor de 8 y menor de 13, entonces es un código de barras EAN 13. Entonces, bueno, pues podemos calcularlo. Este contador que tenías por aquí tan chulo. Si el contador es eh, mayor de 8 y, esto se pone con la a empezar y el contador es menor o igual a 13, entonces, pues le calculamos eh, el código. ¿Vale? Metemos aquí el, el bucle, perfecto Y solo, lo va, solo va a intentar buscar los países en el caso de que sea mayor que 8 y menor que 13 Ok, perfecto ¿Cómo hacemos ahora en este caso para calcular, para ver si empieza por un número o por otro? Porque claro, a ver, si empieza por la derecha pues es un poquito más, más sencillo, ¿no? Pero al empezar por la izquierda, a ver cómo, cómo se nos ocurre a nosotros bueno, a mí lo que se me ha ocurrido es eh, calcular cuántos dígitos hay aquí, cuántos dígitos hay aquí, y digamos que si aquí hay 8 dígitos y aquí tenemos 3 dígitos, eh, calcular el número de ceros, ¿no? En plan, yo le resto eh, al 8 eh, 3 y entonces nos quedan 5. Eh, si yo eh, multiplico eh, 380 por eh, 10 elevado a 5 pues tendremos el número este número movido como hacia la izquierda y a la derecha eh, relleno con ceros y con eso le vamos a hacer una resta al restarle 380 eh, bueno 380 con, el, con los ceros a la derecha pues se va a quedar este numerito de aquí no sin el 380 y eso nos va a permitir saber que que los numeritos de aquí tienen que salir el mismo cálculo de igual de ceros que le habíamos metido a 380. Espero haberme explicado porque la verdad es que me explico con un, con un, libro, un libro cerrado. Pues venga, vamos a hacer la prueba. Eh, vamos a coger la cantidad de números que tiene el código de país. El código del país. ¿Cómo calculo el tamaño de un número? Si pones aquí php eh, calculate, en inglés vais a encontrar muchos más resultados. Calculate. Eh, number length, en inglés, eh, calcular el tamaño de un número. Eh, aquí tenemos Stack Overflow, o Stack Overflow en el primer resultado de Google. Pues tenemos aquí que nos sale el length. Muy bien. O este también te dice que bueno, uses el ST, STR length, que es para solo strings, para solo textos. Y haciéndole un casting, que un casting es como eh, convierto este número a eh, texto, pues también te lo va a calcular Y si nosotros nos vamos aquí a MBSTRLENG y ponemos aquí PHPST, MBSTRLeng, Vemos que nos sale la página de php.net Y puedes ver que obtiene la longitud de una cadena de caracteres Genial, eh, es lo que queremos Perfecto, pues vamos vamos a ello como veis, tanto la respuesta como la documentación está bastante clara si sabes cómo buscarla. Así que, venga, vamos al código de barras y... Entonces, queremos calcular la longitud del de código. Entonces vamos a llamar CODE length. G, g t -H. Ahí, ahí lo tenemos. Ok. Y ahora necesitamos la longitud de, de, nuestro, de nuestro número. Eso, pues lo tenemos aquí en el eh, count, el, co el contador este. Entonces, ya tenemos la longitud. Eh, ¿Qué vamos a hacer? Pues eh, vamos a, eh, a multiplicar eh, el código, ¿vale? Eh, code. I don't know. Eh... No sé, eh, como tiene ceros a la, a, a la derecha, pues voy a poner. Ok, pues eh, como el número que voy a poner aquí va a tener muchos ceros a la derecha, ¿vale? Pues voy a poner code 0. ¿Y cómo elevamos un número? En inglés, elevar un número se dice power, ¿vale? Entonces, eh, PHP, power number, ¿ok? Y aquí tenemos que... Eh, que power, pues bueno, sirve para eliminar. Y primero va a ser eh, como parámetro el base y... La derecha, el exponente, perfecto Pues eso es lo que queremos eh, Pues vamos a quitar esto Vamos a poner pau ¿Vale? Eh, punto y coma eh, Siempre en cada línea hay que poner punto y coma Porque digamos que es como se cierra la declaración Y la base va a ser La base va a ser 10 Y el exponente Va a ser tantos ceros Como tenga Como tenga el, el número eh, La longitud De, de nuestro código vale Lo que habíamos dicho antes, si esto tiene, tiene 50, tiene dos dígitos, si el otro mide 8, pues bueno, vamos a tener elevado a 6 para poner tantos números a la derecha como necesitemos. Y bueno, para que quede un poco claro, pues eh, voy a poner aquí eh, power number, ¿vale? Y vamos a hacer y vamos a mover el cálculo a aquí. Así queda muchísimo más claro. Esto simplemente tenemos 10 con tantos ceros como queramos. Ahora lo tenemos que multiplicar por nuestro código. Ok, cogemos el código Y lo multiplicamos por esto Pues ahora sí que tenemos nuestro número con tantos ceros ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Restarlo Esto va a ser la resta, ¿vale? De los, de los números Y lo voy a llamar result- eh, menos. Y va a ser el eh, original, ¿vale? Porque digamos que el number ya ha sido corrompido aquí ¿no? Ya lo hemos dividido, lo hemos hecho muchas cosas Entonces vamos a coger el original Y el original eh, lo vamos a a ah, eh, restar con los ceros. Entonces, pues ya nos quedaría este número sin, por ejemplo, el 50, ¿no? Si en este caso eh, fuera el 50, pues ya lo tenemos sin el 50. Ok, ¿Y, ¿y cómo comprobamos que en verdad ese es nuestro número? Vamos a contar nuestro resultado del original menos el código eh, con, lo, con los ceros a la derecha. Y vamos a decir que si el resultado es igual a los a este número Que es decir que es el, el número total menos eh, la longitud del de código Entonces es el número que, buscara, que buscábamos Ahí tenemos nuestro control salt Y en el caso de que sea eso, pues vamos a ponerle aquí el valor Y en el caso de que no lo ha encontrado Pues como hemos visto, hay que ponerle desconocido Perfecto pues bueno, pues ya tendríamos eh, nuestro código, ¿no es así? Venga, pues voy a coger eh, un código de barras de ejemplo que empiece que tenga un código, ¿vale? Y lo que vamos a imprimir aquí es el resultado, ¿vale? Y dice desconocido, ¿por qué? Si empieza por 50. Mm, y este además, este este era debería ser Inglaterra, ¿no? ¿Qué pasa? Que nuestro bucle sigue. Aunque haya encontrado un país, esto sigue, sigue y sigue. ¿Cómo se sale de un bucle? Con un break. Break. A ver, es un poco sucio eso de poner break porque al fin y al cabo pues está rompiendo el flujo, ¿no? Eh, ¿Qué podemos hacer también? Pues ponerle un semáforo. Si no he encontrado el país, pues que siga, siga buscando, ¿vale? Si yo ahora mismo cojo el semáforo y ponemos aquí una condición de que, más que semáforo es que si no, no, no se va a entender, lo voy a, lo voy a poner como country found. Es decir, que, si, ha, si ha encontrado el país, aquí pues vamos a decir que true. Es decir, eh, que sí ha encontrado el país. Y en el caso de que no haya encontrado el país, es decir, es desconocido Esto, pues, eh, a no ponerle el break, pues esto va a mirar Si tenemos aquí 200 países, va a ir 200 veces por todo el bucle Entonces, bueno, lo del break lo que conseguía es salirnos En el caso del tel while, por ejemplo, si nosotros hacemos un while eh, Y ponemos el semáforo, podríamos poner aquí Mientras el país no ha sido encontrado Entonces, digamos que se tendrían que... Se tendrían que hacer las dos condiciones, pero en el caso de que encontrara el país, pues entonces se saldría de bucle. Pero en un for each, pues no puedes poner eh, aquí una, una condición. Esto va a ir por toda la lista y no se va a salir hasta que termine, a no ser que le pongamos un break, que eso es... Me salgo de, de aquí, que no quiero estar más. <ríe> Así que nada, vamos a ejecutar nuestro código. Y ahora sí, como veis, tenemos ya Inglaterra. Perfecto, vamos a ver qué más Tenemos que calcular si el código de barras es correcto o no ¿Y cómo se calcula esto? Pues vamos a ver Voy a llamar aquí a result Voy a coger un poquito más arriba porque es donde tenemos aquí las cositas Ok, Y vamos a decir que el resultado es la suma de los números de derecha e izquierda Más el control number Pues ya tenemos el resultado Si sí, esto es divisible entre 10 y el resto da esto significa que es, que es un código de barras correcto, ¿vale? Vamos a ponerlo en un if, ¿vale? Entonces, eh, el resultado, vamos a poner aquí, el resultado es igual, ¿sí? Y si no, es que no es un código de barras correcto. Así que el resultado es igual a no. Ok. Ah, no. Entonces, bueno, pues vamos a meterle aquí lo de el, el result. A ejecutar nuestro código tenemos sí y Inglaterra. Perfecto, esto es lo, lo que queríamos. Os voy a enseñar lo que son los ternarios, ¿vale? Porque aquí tenemos un ternario. Si yo me quiero evitar poner aquí el if, ¿vale? Y tenemos una condición de esto o esto, ¿vale? Pues puedo poner la condición así, ¿vale? Aquí le pongo una interrogación y el primer valor va a ser sí y si no... Con los dos puntos es el else, ese que hemos visto, y si no, pues va a ser el no, ¿vale? Punto y coma para cerrar la declaración y esto lo quitamos. Entonces el resultado es, si esta condición se cumple, ponme un sí, y si no, dos puntos, ponme un no. Vamos a probar si esto funciona y perfectamente aquí pone sí y Inglaterra, e Inglaterra. Entonces, bueno, pues vamos a probar otro número. El primero tiene que dar sí, pero sin lo de Inglaterra. Vamos a probarlo. Y tenemos sí, sin ni desconocido, ni Inglaterra. El este tiene que dar sí, pero desconocido, ya que no corresponde a ninguno de los códigos. Sí, desconocido. Vale, perfecto. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos un cero. En el caso de que el cero... Eh, en el caso del cero... Pues tienen que, que no tiene que provocar que no haya ninguna salida eh, ¿Cómo hacemos esto? Mira, pues si el original es distinto de 0 Entonces pintamos resultado Si no, pues no hacemos nada Entonces vamos a poner aquí eh, que el original es un 0 Y no pasa absolutamente nada Control Z Y tenemos, sí, desconocido Y bueno, pues aquí estaría eh, nuestro programa, ¿Vale? Si queremos conservar este programa y queremos tenerlo en el repositorio, yo ahora documentaré cada línea con sus comentarios y tal, ¿vale? Y subiremos nuestro primer reto, ¿vale? Vamos a hacer nuestro primer commit y vamos a hacer, hacer un git status para saber qué es lo que tenemos. Y bueno, aquí no hay nada ahora mismo, ¿vale? Pero sabemos que tenemos un index php un PSP, pues vamos a hacer git add, que esto es para añadirlo, psp y mira aquí ha aparecido un más, eso significa que se acaba de añadir un fichero, vamos a hacer un commit, git commit, menos m para poner el comentario, y vamos a decir barcode challenge, lo vamos a llamar, vale, git commit, y, y ahí tenemos nuestro commit, ¿qué pasa? que esto se ha quedado en nuestro equipo, tenemos que hacer un git push, eh... ¿Qué pasa? Que la rama todavía no existe en el repositorio y no está sincronizada con el ordenador. Entonces, git push-sub-origin, que es el repositorio de, de GitHub, eh, origin, y la rama va a ser eh, master. Perfecto, git push-sub-origin-master. Y ahí se está yendo la rama a la nube. Git push u origin perfecto. Y ahí lo tiramos. Sí, yo ahora me voy a eh, git. Git, git Git, git, git, git, aquí, vale, y recargo tenemos en eh, acepta el reto tenemos código de barras, ¿y esto qué es? Mira, ahí tenemos nuestro index php y aquí tenemos nuestro código, ¡perfecto! Eh, en realidad, os recomiendo bastante que reviséis eh, Github porque es... y Git en general, porque la verdad es que es una herramienta muy potente y que debéis aprender si vais a ser programadores si lo hacéis de otra manera mejor iros, iros a hacer otra cosa porque si no usáis git estáis, estáis vendidos eh, es más, mmm, desarrolladores de wordpress no sé cómo lo vais a hacer pero wordpress necesita usar git porque wordpress es una, es una fiesta con subir los ficheros por ftp Arrastrar ficheros, eso, eso es del siglo pasado Más de 2000, 3000 años antes de Cristo ¿Sabes? Cuando se escribía en piedra Así que dejad de hacerlo Usad Git, usad Composer Quien sepa qué es Porque os va a resolver la vida Así que nada Aquí quedaría el vídeo Os pongo los enlaces al repositorio Y a todos los enlaces que he abierto Y nada, nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!